siempre he creído que debería existir más bien una serie donde toman al hijo de Will Smith, ¿lo han visto? Ja, Jaden, Smith. Okay. Jaden Smith es guapísimo, sí, pero le hace falta tantito de barrio. Tantito. Pero es que, ¿cómo no? Se crió en Belair. Siempre he dicho que debería de haber una serie nueva donde tomas al hijo de Will Smith y lo sacas de Belair y lo devuelves a Filadelfia. Escribí la este, rola de intro, a ver si, si esto le suena. Eso se llama El Príncipe de la Pudencia en Filadelfia. Y esa es la historia, pongan atención de cómo mi vida se transformó. Cambió de abajo a arriba lo que nunca pensé y llegué a entender la diferencia de vivir en Filadelfia protagonistas Jaden Smith James Avery y por supuesto Will Smith no pues porque tienes que tener a papá no si no no funciona él les va ay tengo aquí todo gracias en Bel Air yo nací y crecí con Ferrari y caviar yo era feliz siempre tranquilo sin prisa ni nada toda mi escuela ya estaba arreglada de pronto Ayurdo moja un ignoro porque buscaba problemas y de su abuso me dejé. Mi papi ofendido, muy serio me decía: ya se falta barrio, te me vas a Filadelfia. <risa> uh -huh. Porque es Will Smith, ¿no? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. uh -huh. no, pues. Lloré y le supliqué, de noche y de día, pero hizo mis maletas y me envió con mi tía Me dio un gran beso y un boleto de avión Y luego yo me dije, "Jaden, ¡qué resignación! ¡Mmm! ¡Qué clase! Y un agua me bebí, ni reclina esta silla qué terrible que dormí! Tatiana M. Ali Y todo eso pensé, ¡Mmm! ¡Qué raspa que sería! Llamé a un Uber y al mirarlo noté Al chofer bien grotesco, yo no sé por qué No le importa. Si pregunté a la Alexa Y me dije a mí mismo, ¡Casi estás en Filadelfia! Uh, con productor ejecutivo Quincy Jones. Hoy presentamos a el príncipe, mamón.